una enfermedad neurogenerativa en, en síntesis sería que mmm, las células que componen el sistema nervioso se alteran de alguna forma ¿no? normalmente están basados en que hay esas, esas, esas células ¿no? que componen el tejido nervioso que son habitualmente neuronas y células gliales que también se llaman son digamos los componentes que hacen el ese tejido nervioso. Entonces, todas las, todas las enfermedades neurodegenerativas tienen en común que las neuronas o las células gliales, estos elementos que componen el tejido nervioso, se alteran. Se altere tanto digamos, la máquina central, que es el cerebro, como los, las, las extremidades, ¿no? los nervios periféricos que, que regulan las extremidades, como problemas de memoria, problemas... Eh, el aparato digestivo, problemas en el desarrollo, están relacionadas con personas mayores ¿no? como puede ser la enfermedad de Alzheimer que es digamos un, gran, un gravísimo problema ¿no? en nuestra sociedad como la enfermedad de Parkinson que también lo es, pero también hay gente mmm, joven o incluso niños ¿no? que también tienen enfermedades eh, donde su sistema nervioso pues, está alterado. ¿no? El Instituto de Neurociencias es una institución de la Universidad Autónoma de Barcelona en la cual pues, hay diversidad de grupos de investigación donde bueno, básicamente nos dedicamos a buscar las bases moleculares y biológicas de enfermedades neurodegenerativas y enfermedades mentales como puede ser por ejemplo la enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer y otras. ¿no? Básicamente para mejorar tanto la calidad de vida de los, de los pacientes como buscar, aunque aún estamos muy lejos, buscar una, una cura ¿no? para estas enfermedades. En el campus de la Universidad Autónoma se ha aglutinado ¿no? una serie de instituciones, como puede ser el Instituto de Neurociencias y otras, en las que yo creo que se, ha, se han creado una serie de sinergias y de, y de comunicación ¿no? entre grupos y entre instituciones que ha hecho, y claro, sumen, ¿no? No es lo mismo tener digamos, instituciones aisladas en las que bueno, pueden hacer investigación de calidad, pero siempre es bueno esa integración ¿no? en, en un campus como, como el nuestro. Todos los grupos de investigación necesitan dar pequeños pasos, y esos pequeños pasos en la respuesta ¿no? a, la, a, esas, a entender ¿no? esas, esos problemas moleculares, celulares, biológicos, pues requieren, un pasito muy pequeño requiere una gran cantidad de inversión, ¿no? Es importante, ¿no?, concienciar también a, a la sociedad para que pueda aportar, ¿no?, lo que pueda, porque realmente es, si no tenemos financiación no, no podemos avanzar realmente. ¿no? Cataluña y la Universitat Autónoma de Barcelona son reconocidas mundialmente por la cualidad de la seva ricerca en la lucha contra las malalties neurodegenerativas pero necesitan más fondos para poder continuar investigando amb con eficiència. Carlos Barcia participará a la cursa de la Universitat Autónoma de Barcelona para recaptar diners que ayuden a investigar tractaments contra malalties como el Alzheimer o el Parkinson, entre otras. Para inscriure't, entra a la página www.cursa.uab.cat. informa Al 15 de diciembre vino a la cursa de la Universitat Autònoma de Barcelona.